Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rech. Yo soy Sara Larrazado Albernal, componente de la Corte de Honor de la Follera Mayor Infantil de 2019. Y os invito a disfrutar de estas fallas con nosotros.